¿Para qué eligieron los romanos las letras como números? ¿No se confundían? La verdad es que, no todas fueron siempre letras y sí, podían confundirse. Los números romanos surgieron con los etruscos, siguiendo un sistema similar al griego. Cada uno de sus símbolos fue cambiando según las necesidades, simplificándose, aunque cada solución iba acompañada de nuevos problemas. De esta manera, surgieron la L, C, D y M para 50, 100. 500 y 1000. Solo en 100 y 1000 coincidió la letra con el nombre del número. Con estos cambios, se perdió la forma de indicar cifras mayores. La barra horizontal que multiplicaba por 1000, también se usaba para señalar que unas letras eran números, por lo que daba más problemas. Pero las soluciones propuestas perdían valor cuando no había una caligrafía perfecta.